No, yo no, no he cometido ningún delito. Y no he hecho nada tampoco. ¿Y por qué te ha presado? Pues enredado. Anterior, había caído preso, me había acusado de algo, pero como no había sido yo, me había acusado. ¿Dónde estuve Por lo nuevo.